Vecino, el inversor futuro, el empresario que quiere invertir, o el hoy, el comerciante o el empresario que está, tiene que tener la previsibilidad suficiente de lo que va a venir, no la improvisación. Entonces la planificación es lo, lo que tiene que estar frente a la ciudad parche, frente a las improvisaciones, que encima, frente a esa ciudad parche, que hace que las emergencias.. Eh, Cualquier argumento puede servir de una emergencia. Siempre tienes tu filo de corrupción, siempre. En cambio, vos en planificar se termina con la corrupción, con los sectores. Los más protegidos son los sectores vulnerables porque no los dejas aislados. Y a la vez, en esa planificación, esa, esa previa que vos tenés. Esa previsibilidad hace que cualquiera quiera invertir, cualquiera sepa cuáles son las condiciones de juego, cuál es el estado de derecho, no que de golpe te puede surgir. En donde había una zona comercial, aparecer un, una estación de servicio. Donde había una, un, una zona residencial, exclusivamente, eh, que te pueda aparecer un edificio eh, sin pre prever ni planificar la situación. Laura. No, al corte, al corte, veníamos los dos. Está todo predispuesto, todo listo. Hoy es el último día, como lo decíamos. ¿eh? Exacto, ya mañana no se puede hablar nada en cuanto a lo electoral, bien. a las campañas. Claro. Nos vamos un corte, Laura, pero antes... Te quiero mostrar algo, porque vos sentís el olorcito que se ha metido al estudio, ¿no? Ay, sí, se siente algo especial. Estamos acá rodeados de aromas. están quemando de, las de aromas. diría alguien, claro. Bueno, Hablamos de, de aromas, mira, ahí lo tienes. ¿Qué tal? <risa> de la ¿qué parrilla. ¿Qué tal los muchachos de la están acá en El cierre de campaña es esto nuestro. Claro. Nosotros acá trabajando y ahí está Pedro, Pedro él es Pedro. Hola, Pedro, te saludando. Qué grande. Qué grande, Pedro. Al término del noticiero, vamos a disfrutar con Pedro, que está en la puerta de Sonda. ¿Sí? De Sonda TV. Así que Mire. si pasan por España de Agustín Gómez, no están vendiendo chori, <risa> no, no se paren. No. Es Pedro que está haciendo ese para tremendo para los integrantes asado del canal. Y, claro, porque van a, van a festejar acá los chicos de, ¡Salud, de la Pedro, que estado Salud, Pedro. Ese vaso es de boca, me parece ¿No es una taza de boca? No, no, no. Por los colores. Pensé que era de boca. Qué grande, Pedro. Muy bien. Qué genio. Bueno. A ver, ¿podemos ver qué carnecita es? Hay costillas ahí. Pollo asado también. Mira, mira, mira ese detalle. Uh, ya está doradita esa carne, mira. Qué rico. Y se siente acá el aroma. Nos vamos <risa> quedando sin tiempo, Laura. Nos vamos al último corte. Rapidito. Pero quédense ahí que tenemos mucho más. Ya venimos. Mm, qué olorcito. <risa> En te ayudamos a, a concretar tus sueños